Como siempre, seguimos con nuestra segunda parte de las cosas más importantes y más relevantes en nuestras redes sociales, telenor.com.bo. Recuerda seguir en nuestra cuenta de Instagram. Casi, casi tenemos 40 mil seguidores de Telenor, señores. Así que vayan y las personas que todavía faltan por seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, tienen que hacerlo. Y también en nuestro canal de YouTube, que casi, casi vamos para los 70 mil suscriptores. Y recuerden que también estamos en Facebook, donde subimos muchos videos y todos los videos de noticias importantes. Bueno, vamos hoy con la información que se lanzó anoche Que es del comunicador Bolívar Valera El Boli Donde salió una encuesta Se llama Sigma 2 Sigma 2 En Sigma 2 El Boli sale En la posición número uno De los diputados más preferidos De esa zona de Santo Domingo Este El Boli sale con un promedio Dice que aquí sale con un 27.7% de preferencia, o sea que el boli es el candidato del Santo Domingo Este que la, según la encuesta Sigma 2 que tiene mayor preferencia. Entonces el boli está muy bien posicionado a pesar que se, se hizo un amparo, parece un candidato del mismo PLD, hizo un amparo en contra de él para que él no fuera candidato porque entendía que el boli no es del PLD. Y a pesar de eso, el BOLI, dentro de los candidatos de Santo Domingo Este, BOLI es el número uno de los más preferidos, según Sigma 2, con un porcentaje de 27.7. Bueno, el más cercano de BOLI tiene un 9.2, el más cercano del BOLI. Bueno, vamos con la otra información que fue un buen anoche y fue, vamos a dar la conversación reveladora, reveladora, que tuvo el Ministerio Público, con Santiago Matías y César Abusador. La conversación aquí, reveladora. Una conversación, mira, que una conversación sumamente importante que ustedes tienen que escuchar aquí ¿eh? en nuestro portal. ¿eh? Vamos, a escuchar, vamos a ver la conversación. Espero que me pongan la imagen que mandé, que le mandé a producción. Esta fue la conversación entre César Abusador y Santiago Matías. Reveladora, vuelvo y digo. Reveladora. Dice tantas cosas. Bueno, dice, a los foques le dice, dígame líder, diga líder. César le dice, líder, le habla a César, venga acá. Yo caminando aquí y a lofoque no está aquí, dice César. A lofoque dice, en la vaina del alfa, en el camerino del alfa. César le dice, ah, él está en el camerino del alfa, ¿dónde es? A lofoque dice, estoy aquí atrás en los camerinos. César dice, ah, ok, una palabra no se puede decir en televisión. A lo dice, déjame ver o déjame. César dice, voy para allá. A Al lo dice, sí. Esa fue la conversación que el Listín Diario puso, famosa, o sea, que tiene una vinculación enorme, Wow. Santiago Matías respondió en su programa eh, diciendo que César le pidió una fotografía. Yo creo que el Ministerio Público está sacando muchas cosas, de vinculaciones, puede ser amigos, puede ser familia, puede ser una conversación, puede ser, como sea, puede ser cualquiera, para tratar de llamar a los medios, llamar la atención a los medios y al final no tiene nada que ver con ninguna vinculación. No hay en esa conversación, a lo que ustedes están viendo y mi entender y lo que entiende el público, no existe una gran comunicación de vinculación. Cualquiera puede pedir una foto, cualquiera puede tomarse una foto como artista o también como promotor artístico que trabaja en semimaria. Pero esa conversación, Listín Diario y Procuraduría, no dice nada. Así que seguimos nosotros con nuestro portal de Telenor. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de nuestra cuesta de Instagram, de Telenor con dos y en Facebook. Así que seguimos con el toque del mediodía.